Ah, Mathias. ah, Dachan, Eric, uno, tres, uno, bien, ya, ya, ya, somos los mismos. Nunca cambiamos, somos lo mismo. Nunca cambiamos los mismos amigos. El mismo barrio mismos enemigos. Los mismo, guarrio somos lo mismo. Nunca cambiamos, somos lo mismo. Nunca cambiamos los mismos amigos. El mismo barrio mismos enemigos. Los mismo, guarrio somos lo mismo y no se comenta. Güey, lo mata a cámara lenta. Quizá no pegamos hasta los 30, pero hoy la hacemos con ser en la cuenta. Pero así es la vida, siempre da vueltas. Porque el dinero no representa. Vemos un mes y todo revienta. Desde donde salen leyendas Somos lo mismo, nunca cambiamos Y se lo puede pregunta cualquiera Venimos metiendo quinta fondo Y poner en cuatro a todos los MC's de primera Lo suyo no es moda, lo suyo es talento Pero es talento para esta La carrera de poco a poco comiéndose toda la escena Vamos más trapping por todo el carro No cambian los amigos ni los hermanos No cambia la casa, cambia el estado Pero el barrio lo llevo siempre guardado Yo dejo a todos los fecas siempre de lado No te necesito, no me seas tarado Me tirarán de que no tengo lo que otros han logrado Dame un año y te lo hago Somos lo mismo, nunca cambiamos Somos lo mismo. nunca Cambiamos los mismos amigos, el mismo barrio, mismos enemigos, los mismos guardios Somos los mismos, nunca cambiamos, somos los mismos, nunca cambiamos, los mismos amigos El mismo barrio, mismos enemigos, los mismos guardios somos. fuerte, pegado en el club, la de morrer a los de hood, Dos me con donde mi mood, a todos los miramos a mil años luz Seré más rico que el pato del blue, vestido de negro mi. Me me molas estrella acostado en la moon. Yo estoy ya siendo lo que no sé tú. Ella me conoce nada, a mí me ven good, Dicen good. que estoy más pegado que glue, glue. Ya en mi cuarto estoy triste en mi mood, mood. mi mood tan frío para reaccionar ni glue. glue. Ya no en mi foot, hablan de armas y no tienen mm. guns. dos mis versos parecen shotgun, tiro Good. lo que tire y que salte la blood, yo lo llevo nunca lo negué, siempre me respaldan todos mis negues, dicen que no quedan y nadie los ve, por habladores yo ya los no quiero siempre tengo alas de Jordan en mis pies, me tira pero quiere estar en mi game. en mis zapatos se quieren poner, pero no pueden porque saben que, somos los mismos